Mi sueño es estar con toda mi familia, en la calle con ellos, en mi hogar. Eh, si pudiera retroceder el tiempo, esos dos años perdidos que tuve, que estamos pasando, volvieron a repetir. somos inocentes y, y, y solo exigimos justicia, que vamos a ser libres algún día, no sé si, si en poco o mucho tiempo, pero vamos a obtener esa libertad que tantos años nos ha costado. Me llamo Sergio Rodríguez Rosa, llevo 12 años eh, privado de mi libertad. Nos acusan de delincuencia organizada, secuestro y posesión de droga. Todo empezó el martes 13 de agosto del 2002. Hace cerro gordo fue cuando se nos cerró una camioneta con mucha gente. Nunca se identificaron, sacaron armas, nos las pusieron a las cabeza. Y ahí empezó la pesadilla de la tortura. Fue muy doloroso lo que nos hicieron. Nos robaron 12 años de la vida de mi hijo. Mi papá y mamá murieron. Yo estando aquí en la cárcel, no estuve hecho de muerte. Ya jamás tuvimos un intercado con nadie. La palabra justicia solamente es de Dios y la justicia de los hombres es porque mi hijo dijo porque él fue por su propia fe a la delegación dijo el es que nada te ve nada debe mire todos los que estamos aquí detenidos por parte de mi familia entonces pedimos justicia que sea justicia para todos porque hay mucha gente inocente aparte de nosotros tengo que echar demasiadas ganas para sobrevivir aquí en este lugar mi nombre es Samantha Rodríguez Salvatierra yo soy hija de Sergio Rodríguez y hermana de Osvaldo Salvatierra. Antes mi padre era una persona robusta, gordita. Ahora a partir de este problema le dio diabetes. Es muy delgada, está muy decaído. Se ve triste, se ve como sin ganas de vivir. Yo tenía 8 años cuando pasó este problema. Ahora ya han pasado 12, tengo 20 años. Mi vida ha cambiado demasiado. Ha sido... Un, un golpe muy fuerte para mí porque toda mi infancia se fue. Yo los invito a, a que lo difundan para que se haga justicia porque esto como me pasó a mi familia le pudo pasar a cualquier otra. Yo solo pido justicia si existe porque en todo este camino que hemos pasado pues Realmente nos hemos dado cuenta que, que la justicia aquí en México no hay. No hay porque si hubiera, yo creo que esto no hubiera pasado o ya estuviéramos afuera con tantas pruebas que tenemos a nuestro favor. eso se difunda, porque son 12 años de muchas vidas, nada más desde nosotros está aquí adentro, porque mi familia también está aquí adentro.